¿Cómo andamos? ¿Cómo está el clima allá en Florida? Bueno, atajo. Pues Yo no dejo de recibir mails de personas que te dicen es como tener la varita mágica. No es que sea magia, es que empezás a entender cómo funciona la psiquis desde lo inconsciente, desde lo subconsciente y cómo te condiciona eh, la interpretación de la realidad en la realidad que después eh, se te materializa. Es es impresionante y ahora viene lo nuestro, que es que, ¿qué está pasando hoy en día con eso? ¿Cómo se está acelerando la posibilidad de crear tu realidad? Y porque la cabeza puede ser nuestra mejor amiga y la que más nos incentiva y nos, nos provoca esta sensación de poder lograr todo, o puede ser nuestra peor enemiga sintiéndonos víctimas, que no podemos nada. exactamente porque, digo, yo Me toca estar en la cancha con Nadal y como decís, sí, ni me importa ganar, Le digo, lo que me importa es... Jugar entonces, mi mejor juego. A la altura, creérmela y disfrutar de estar jugando algo con el un número uno del mundo. O sea, y, sí. y de, de llegar ahí y de estar en ese, y estar presente también. Porque hay gente que también ya se adelanta y dice, sí, pero justamente, ¿para qué me voy a meter en el circuito si nunca voy a llegar a ser número uno? Es como... Si claro. no, no sino, sino pensamos la posibilidad en eh, la realidad no la vamos a poder manifestar. Es eso, es, es, eh, es eh, considerar la posibilidad. Yo cuando llegué a Estados Unidos dije, yo tengo que tener acá una presencia, no sé, tengo que tener una pata acá. Claro. Eh, fue en diciembre, y cinco meses después estaba de nuevo acá. Claro. Pero porque me abrí la cabeza y lo imaginé posible. Claro. me acuerdo que una amiga me dijo, vos tenés una cabeza muy internacional, muy abierta, vos tendrías que también considerar esto... ¿no? en tu vida, de volver a lo internacional, y de repente estoy acá. Entonces la idea también que le queremos contar a, a la gente, es que vamos a empezar a, a transmitir también en inglés, porque Mariana tiene muchos años de, también de hacer cursos acá en California, de neurociencia, física cuántica, bueno, ya contarás, y la idea también es ir sumando gente y haciendo entrevistas en inglés de todos estos temas, y ver la mirada también que tienen desde acá, ¿no? desde... Desde Estados Unidos... Desde, desde ambos polos, de América. Claro, ¿no? Sí, cómo están despertando acá la nueva realidad, la nueva conciencia, el nuevo paradigma... Eh, eh, y bueno, así que la idea es empezar como a tener transmisiones en inglés, en Mamá Cuántica, hablar de todos estos temas, tener invitados, sumar miradas, y como dice Tim Wilberg, que es de acá uno de los popes de esta mirada de evolutiva, sociocultural, económica, ecológica de la humanidad, eh, la inteligencia, él propone mirarla desde la integración de distintas perspectivas de realidad posibles. Cuanto sí. más perspectiva de realidad posible sumo, más, más inteligentes somos. entonces esto de poder desarrollar la tolerancia a las miradas ajenas en este mo momento, cuando está todo tan polarizado, estamos hablando, ¿no, Marian? Que cómo la pandemia va polarizando la, la, la, la, la, la, la posición, porque son casi posiciones, ¿no? En, en mediación se ve posición, intereses y necesidades. Bueno, acá es como que no vemos la necesidad humana de evolucionar como especie, estamos en la posición de tengo que salvar mi vida que es más un mecanismo de supervivencia básica. Entonces, desde esa posición empieza a haber como polaridades, y vos ves cómo de repente perdés relaciones, te haces muy amigo de alguien, pero muy rápido, y de repente alguna relación que tenías de muchos años, de repente desaparece, no la ves más. Sin embargo, convivimos ¿no? Eh, dos, dos realidades en simultáneo, pero yo las noto cada vez más polarizadas. Y sí, yo ¿no? lo que decías recién... Eh, estaba pensando eso, digo, se polariza principalmente en los que, ante este determinado estímulo que le pusieron el nombre de pandemia, que hasta cambiaron la definición en la, en la Organización Mundial de la Salud para poder calificar, o sea, es una locura total. Sí. El no lo puedo decir de otra manera, y tampoco la puedo dibujar, digo, el engaño criminal global que está sucediendo, pero lo que nos sucede es la gente que eh, reacciona directamente a un estado de estrés, y gente que dice, no, bueno, esta es la gota que rebalsó el vaso, todo lo que yo venía sintiendo se confirma y todo, y yo sé que puedo manejar mi propia realidad y lo puedo en este momento, es ideal para hacer esos, esos cambiecitos que en otro momento no hacíamos solamente porque estábamos muy en automático, y es como que uno trataba de lograr pasar la semana para llegar al fin de semana, para ir a una joda, juntarse con unos amigos y poder volver a la semana, y esa rutina no nos permitía tener un tiempo como para poder Hacer estas autoobservaciones, nuevas prácticas, porque nos obligó a nuevas maneras de trabajar, de vivir, de relacionarnos con la gente que estaba en la casa, que antes no estaba. Un montón de cosas. Entonces, si uno reacciona, hay una característica que tiene el cuerpo, que tiene dos modalidades principales y fundamentales de funcionamiento. Que es de protección o de crecimiento. Si estoy en estrés, voy a estar en estado de protección van a estar todas, todas las funciones del cuerpo enfocadas hacia una eh, idea más de, de supervivencia, de que estoy en estrés, de que tengo que estar todo el tiempo como en defensa, porque tengo miedo que algo justamente me ataque, y como recién dice, la base fundamental es el miedo, que justamente es lo que más te disminuye la inmunidad, y el miedo no te permite que las energías fluyan libremente a través del cuerpo, se empiezan a estancar en diferentes lugares, según la energía de los pensamientos y los sentimientos que estamos teniendo. Ahora, justo lo otro día en el podcast, subí un poquito sobre esto, y yo a veces me escucho lo que digo, y digo, ¡Ay sí, por favor! Porque a veces uno lo sabe desde la cabeza, pero después bajarlo a la práctica y aplicarlo, y ya vivir desde eso, tiene su proceso. Y los que están en crecimiento, crecimiento significa no solo que crecemos de bebé a adulto, o sea, lo que nosotros vemos como crecimiento desde la fuera, Sino que nuestro cuerpo está todo el tiempo en crecimiento. Tienen que hacerse recambios de células cada tantas horas para que funcione bien el órgano. Pues yo tengo un trabajador que tiene solamente 72 horas de vida y lo hago trabajar el doble, va a funcionar mal. Y ahí es donde empiezo con todo lo que es la sintomatología. Si estoy en crecimiento no puedo estar en protección, si estoy en protección no puedo estar en crecimiento. Si me paso mucho tiempo en protección, no voy a hacer ninguna función correctamente, los tejidos van a dejar de, de crecer y reestructurarse como naturalmente necesitan para trabajar bien, y al final el miedo que más tenía que era de enfermarme lo estoy provocando justamente, dando la energía a ese miedo. O sea, claro, Es como una locura. No, me, me gusta mucho lo que estás diciendo porque sería como la parte fisiológica, y a mí me viene el, el complemento, que es cómo, cómo vemos esto desde el, desde el desdoblamiento del tiempo, o sea, Paralelamente coexistimos en este aspecto fisiológico o biológico y en simultáneo tenemos otras frecuencias de creación de realidad. Entonces mientras nosotros eh, estemos en la frecuencia con la atención puesta en sobrevivir o protegiéndonos o desde los programas que la famosa matriz de, de miedo de poder primero sobrevivir después protegerme eh, compararme competir eh, como esto se ve mucho en envío de codificación, ¿no? Y, y, y esto es sustituir lo que me falta, que lo busco afuera, mientras esté en esa configuración, y mi, mi inconsciente esté permanentemente activo, o hasta en situaciones de estrés para poder lograr eso, no, no estoy en la otra frecuencia. O estoy en una frecuencia o estoy en otra, o puedo alternar entre ambas, pero si la mayor parte del tiempo estoy en, el, en que mi atención inconsciente, subconsciente o consciente, está puesta en, en una cosa por vez, que es sobrevivir, no puedo estar conectando intuitivamente, que es una frecuencia más veloz de captación de realidad, ¿no? de otra frecuencia de desdoblamiento, es este, poder captar la información de lo que viene desde el inconsciente. Total. Entonces yo, desde el inconsciente, empiezo a tener una antena digital, para anticiparme a lo que viene en el cambio evolutivo que estamos pasando en este momento. Después lo podemos explicar un poco más. Pero si yo estoy tratando de sobrevivir, voy a sobrevivir mi cuerpo físico, pero no con la conciencia, no con el desarrollo de conciencia o con la evolución de conciencia que acompañaría a esta parte como analógica de mi ser. Entonces, que encima, eso, esa, esa concentración de, de, de esa energía que vos decís, esa energía de inseguridad de supervivencia, es de chakra base, o sea, es el primer chakra que podemos ubicar dentro del espacio del cuerpo humano, que está en la base de, de la columna, y si nos ponemos a fijar, es, de, es el chakra en el que funcionan la gran mayoría de los animales, o sea, es lo que nos hace, es nuestra parte animal, Claro. Pero al final seguimos funcionando más desde eh, lo impulsivo, lo reactivo, porque así es como funciona uno cuando tiene miedo. Sí. Eh, a medida que vamos subiendo la frecuencia, y vamos subiendo a través de los chakras, y si nos ponemos más concentrados, por ejemplo, en la energía del chakra de la glándula pineal, eh, ya de por sí esa frecuencia tiene un montón, como le podría decir, como de aptitudes, de características, que te hace sentir conectado a todo, o sea, te da un montón de otras eh, sensaciones que no es posible cuando estamos con el enfoque en los chakras inferiores, que es donde solemos estar. Y además es? te equilibra, te, equilibra sí. te, bala, te, te hace un balance, un equilibrio, como en el auto, ¿no? Es que te alinea con lo que... Alineación es... y balanceo. <risa> Ahí es donde está la información de a lo que vinimos y dónde no, está. Y además de tomar un atajo, Marian, porque en definitiva lo que haces cuando conectás con las frecuencias altas es, es como esta, este atajo en, en cuanto a que inmediatamente la alineación te restablece las funciones en equilibrio. Sí, y Entonces hace que la, que la energía fluya libremente, como tiene que fluir sí, entre el adentro manera. Entre sí. la adentro y la afuera, entre la arriba y la abajo, todos Cuando yo me concentro en chakras inferiores que tienen una frecuencia menor y que tienen una densidad mayor, porque es como que a medida que voy bajando la frecuencia, va subiendo la densidad. Por eso, en la 3D, que es una de las frecuencias más bajas, eh, vamos a tener la materia, que es energía bariónica. Nosotros cuando estamos hablando de estos que están de los chakras corona y por arriba, es energía taquiónica. Taquion, taqui, quiere decir, en griego viene de taquis, que es rápido, veloz. Entonces, taquion quiere decir que es una energía que va a los pedos, por decirlo muy rápido. Y, yo me estoy y, excitando, yo me estoy excitando. Sí, es que cuando me encanta, me encanta el mundo de los taquions, es lo más, porque encima tiene la característica como que es una energía súper veloz y como súper holística, por decirlo de una manera, es como las células madres de la energía a partir de ahí, esa es la energía que después, a medida que se van lentizando, llega a transformarse en variones, y eso es lo que forma la materia. Pero si yo empiezo a trabajar acá, todo lo que está abajo se transforma automáticamente, y una de las características de los tachyons es que lleva a cualquier sistema que esté en desorden, hacia un estado de orden, armonía y balance. Entonces, si yo me concentro sí, sí, sí. en energías más altas, eso, y pongo la atención ahí, lo que decide ahí, se va a filtrar, como vos decís, en todo el resto de las cosas, que si vos te fijas que si yo me concentro en lo que más denso y todo, lo podemos traducir, por ejemplo, en la formación de tumores, de coágulos, de, un montón de, cosas, de algo que debería ser líquido, semilíquido, gelificado, se termina pelmazando y generando una masa. Y eso es lo que me está diciendo, que justamente tengo una acumulación de energía... Densifica, que se densificó por algo por algo emocional, por algún estímulo que me causó o sea, algún trauma de alguna manera, porque el trauma no es lo que sucede en el exterior no, el vale es que yo tengo frente a una situación